No corras por la vida, porque serán en vano tus prisas y tus exigencias. La vida, como todo, tiene un compás. Y ese compás danzará su ritmo, no al tuyo. Aprende que todo llegará cuando tenga que llegar. La lluvia jamás caerá porque tú abras la sombrilla, un millón de veces, ni el sol te alumbrará un segundo más temprano. Sin importar la religión que proceses, incluso si eres ateo. Las manecillas del reloj giran para ambos en la misma dirección. Y esta es una señal clara de igualdad. Somos hijos de la naturaleza pura y divina. Hijos, llenos de sensibilidad y no máquinas de procesar cemento, estamos destinados al amor y no al odio. La sabiduría no se adquiere por la velocidad que lleves en tu vida. Por el contrario, entre más despacio camines, asimilarás mejor y discernirás todo con más claridad. Recuerden, humanos, la prisa solo es buena para tropezar. Por eso yo la he bautizado como la ley del tonto. Porque solamente un tonto insiste en llegar más rápido al cementerio.